Para trabajar en Realidad Aumentada, yo he construido estos dos objetos. Los, se trata de un lápiz modelado y una goma. El lápiz lo he construido a partir de eh, un cilindro, dos conos. La goma la he construido con un cubo deformado al que después he editado en modo edición para hacerle estos quiebres y cada sección es un cubo distinto para poderle asignar materiales diferentes eh, cada uno de los objetos tiene asignados materiales si los vemos, eh, todos son materiales que descargué del sitio Blender Mada y que están eh, guardados en una carpeta anexa donde yo he guardado el archivo es decir, si yo le doy ahora mi archivo eh, guardar como, vamos a ver que yo estoy guardando acá donde dice lápiz y eh, adjunta o anexa está esta carpeta que dice materiales donde yo he guardado todos los materiales que he usado en la escena, esto es importante para que después también guardemos nuestro archivo de realidad aumentada en esta misma carpeta eh, de modo que no se altere el, el link que tenga con donde están cargados los materiales entonces como ya dije a cada material, a cada parte de los objetos le he asignado un material diferente sí, y todos están guardados en la misma carpeta entonces para obtener mi archivo para realidad aumentada voy a venir a archivo y le voy a decir exportar los archivos que yo, los formatos que yo podría exportar para trabajar en Aumentati serían eh, 3D Studio, FBX y también eh, OBJ, ¿sí? el de Web Font. Eh, con las, de acuerdo a las pruebas que yo he realizado en este caso me dio mejor resultado, sale un archivo más manejable con el formato OBJ. Entonces lo voy a seleccionar y aquí debo fijarme que esté tildado, eh, donde dice guardar materiales para que cuando yo quiera ver mi archivo en realidad aumentada conserve los materiales el resto fueron opciones que estaban tildadas por defecto entonces ahí voy a darle eh, este nombre lápiz goma con extensión OBJ y le voy a decir exportar y con eso habríamos terminado nuestra eh, fase de preparación del archivo en Blender.